hola amigos de youtube les saluda su amigo daniel y bueno en este video les voy a mostrar eh, cómo me desplazo a la ciudad de vancouver desde langley realmente está bastante lejos son como dos horas de camino eh, el primer camión que tomo eh, es el 502 también puedo tomar el 501, el 503 creo tam que también va a Surrey pero hay uno creo que es el 320 que es el express ese nada más este, descarga pasaje y en el que voy ahorita es el express, es un camión amarillo que nada más lo tomas en ciertas estaciones y tiene pocas paradas, es el más recomendado para ir a la ciudad de Surrey realmente sí están separadas las ciudades, ahorita vamos a ver este mucho espacio donde todavía no hay nada pero en los próximos años, miren aquí está, hay mucho campo entre ambas ciudades Todavía no hay nada ahí, pero quizás en los próximos 10 o 20 años ya va a haber casas, ya va a haber este, ciudades. Esto va a crecer. Este video va a ser épico porque dentro de 20 años va a ser increíble ver que pues, cómo era antes. Miren, ese es el camión especial, es el Express. Que por cierto, aquí el camión cuesta 2 dólares con 75 centavos. Bueno, eso costaba, pero el pasado 1 de julio... El día de Canadá, que cumplió 150 años, amanecimos con la sorpresa de que el camión subió 5 centavos más. Bueno, como pueden ver, aquí estamos ya viendo una gasolinera, la de Petro Canadá. Aquí hay muchas gasolineras de distintas marcas, como en Estados Unidos. Y aquí estamos entrando a una parte de un bosque, es una zona protegida por el gobierno de Canadá. Ahí no se puede construir nada. Un día quisiera ir ahí, en mi bicicleta, un domingo, para pasar el rato. Y realmente es impresionante, estos pinos son gigantescos, son como de 30 metros de altura Realmente es muy bonito Pero bueno, como pueden ver a continuación ya estamos en el Sky Train. Este tren va en un puente Este Es como el que están construyendo en la ciudad de Guadalajara, la línea 3 del tren ligero Pero que va a estar disponible hasta el 2018 Y ya esta parte es la ciudad de surry y bueno pues como pueden ver se ve espectacular todo el camino a Vancouver desde el SkyTrain es realmente espectacular realmente es, se disfruta mucho cómo desplazarse a la ciudad de Vancouver es como si fuera una montaña rusa pero pues no, no, no tan rápida ¿eh? y bueno pues aquí estamos pasando varias ciudades eh, eh, pasa por una zona como industrial pero pues eso no importa y como pueden ver en el fondo estamos viendo el río Fraser Ahorita vamos a cruzar el Rio Fraser en un puente. Este puente es el del Skytrain. Pero el puente que están ustedes viendo es el puente de vehicular. También se puede pasar caminando o en bicicleta. Que por cierto el pasado 1 de julio lo pasé en bicicleta. Les voy a mostrar el video en otro video de cómo crucé el puente en bicicleta. El puente que ustedes están viendo. Y bueno, se ve muy padre desde el SkyTrain, pero es más espectacular, se siente más emocionante en bicicleta porque sientes la altura del puente. No sé cuántos metros serán, pero realmente es espectacular la vista. No sé por qué el agua no se ve tan azul, quizás porque se revuelve con tierra. Como pueden ver, hay algunos barcos ahí. Y bueno, ahorita que se meta al tren, este entra como una especie de túnel. Vean esos edificios espectaculares, casi todos estos edificios que están viendo son vivienda. Son eh, departamentos bastante caros, más de un millón de dólares. Yo no sé de dónde saca la gente dinero para pagar esos departamentos. Pero vivir en esos departamentos cerca de Vancouver es carísimo. Y entre más alto es más caro. Y entre más te acercas a Vancouver, esto vea más caro. Bueno, pues ya estamos llegando al centro comercial Metrotown. Es uno de los centros comerciales más grandes de aquí. Bueno, nos vemos en próximos videos. Adiós.